Buenas tardes, caballero. ¿Qué desea llevar? Muy buenas tardes, señora Gloria. Tanto de gusto que me da a conocerla. <risa> ¿Y usted cómo sabe, Mino? ¡Ah! Ja. <risa> panchito Sí, señora. ¿Usted, Panchito, sabe? pues mi yo siempre lo veo en la tele Mire Ahí, mire qué, qué gusto conocerlo El gusto es mío señora Quiero pedirle completo Pero con chucro, por favor Si sí, van chido de inmediato le cuento también. Cuénteme, cuénteme. Fíjese usted que yo trabajo aquí desde hace 20 años. ¡No le puedo creer, oiga! Preparando completito y vendiéndolo acá en la calle. ¡Ja, <risa> ja! pero qué buena historia, señora! En una de esas salas está en el programa. ¡Ja, <risa> qué agradable su risa, Panchito! Aunque le tengo que confesar que me ha tocado dura la vida. Chuta. Mi marido está enfermo. No me digas. Está diga. en el hospital. Está mal, Panchito. Pucha señora. Y con la platita de los completos no me alcanza para nada. Pucha señora, que lamento mucho su situación. Sí, Panchito muy mal. Chuta, pero señora... Ya casi nos quita la casa por la deuda. No, pero cálmese, ¿cuánto, cuánto le falta el completo, señora? Mi marido ya está aquí para la chava, machito. No, pero señora, por favor. ayuda. No, pero cálmese, señora. ¿Y Concha tu manga que están buenos los completos. No, pero, pero señora. Señora, no. Que me he tocado, me ha tocado. ¡Achucha! ¡Ah! Pero. ¡Sí, palchito! ¡Estamos ¿Qué? Necesitamos ayuda ahí ¡Ah! El diálogo está completo, pico ¡Mi marido está! ¡Mi marido ya está malanchado! ¡Puta! ¡Patricio! Siento que voy a explotar Hey, Boba Fung, huh?